Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz lunes para todos. Iniciamos nuestra tercera semana de Pascua, la última semana de este mes de abril, con toda la alegría, con todo el gozo de las bendiciones de nuestro Señor. Somos muy amados por nuestro Dios y cada uno de ustedes, usted y yo hemos sido testigos, somos testigos de las innumerables bendiciones de nuestro Señor. Así que te lo invito para que con gratitud a Dios. Iniciemos este día dando gracias, alabando y glorificando.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 trabajen no por el alimento que se acaba sino por el alimento que dura hasta la vida eterna el que les dará el Hijo del Hombre a Él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad ellos le dijeron ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús dijo pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús me encanta este momento en el que Jesús frente a esta gente los frente a contactar y a ustedes me siguen porque de Dios de comer, porque comen y porque se sacian. Y creo que esto, mis queridos hermanos, debe ayudarnos a madurar en nuestra experiencia de fe. porque busco de Dios? ¿Qué quiero? porque voy a la Eucaristía? ¿Qué quiero? Cuando oro, ¿qué ando buscando? ¿Qué busco, mis queridos hermanos? ¿La comodidad, la tranquilidad? ¿Qué busco? Que busquemos de Dios. Ese sea el esfuerzo, mis queridos hermanos, realmente. Como cuando uno ama a alguien que busca el bien, que quiere la felicidad. Igualmente, busquemos de Dios con esa recta intención. Cuando solo buscamos lo material, eso pues es muy interesado. Si doy mi ofrenda esperando que Dios lo multiplique, pues soy un interesado. Si doy el diezmo esperando que el Señor multiplique, pues soy un interesado. Soy un interesado. Un día Dios también no me dé. Igual sigue amándome. Mis queridos hermanos, eh, pues, Dios nunca nos va a desamparar, nunca lo ha hecho, nunca lo hará, nunca nos va a abandonar en ese momento difícil. Pero puede ser que algún día la enfermedad esté ahí, la crisis económica esté ahí, la crisis afectiva esté ahí, puede llegar y tal vez llegue. Y, y Dios nunca me va a abandonar, siempre. Y por eso tenemos que tener claro el, el motivo por el cual buscamos de Dios: cuál es el trabajo, qué es lo que Dios quiere. Crean en, crean en, su enviado. Bueno, mis queridos hermanos, con esta claridad en la palabra de Dios, vamos a iniciar la semana en el nombre del Señor, con la bendición de Dios. Un abrazo para todos. Dios los guarde.